Sobre gustos no hay nada escrito, especialmente lo que al sentido del gusto se refiere. Pero dejando a un lado la cocina, pongamos la atención en uno de los curiosos malentendidos de nuestro organismo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la menta está fría y el tabasco quema como el fuego del infierno? En nuestros órganos de los sentidos podemos encontrar neuronas sensoriales, que son capaces de activarse frente a estímulos físicos y químicos, y de enviar señales al cerebro con la información que percibimos. El tipo de señal que captan vendrá determinado por la clase de receptores expuestos en estas neuronas. La lengua, en concreto, utiliza sus quimioreceptores para distinguir la diversa variedad de sabores. Pero, espera, ni el picante ni el frescor son sabores detectables. ¿Qué está ocurriendo aquí exactamente? En gran parte de la superficie de nuestro cuerpo hay receptores para dos sensaciones muy comunes, frío y calor. El los receptores del frío se localizan en nuestra piel y en el interior de ciertos órganos sensoriales, como la lengua, y al activarse, nuestro cerebro responde haciendo que tiritemos y retirando la sangre a los tejidos internos. En definitiva, son los responsables de hacer saber a nuestro cuerpo que estamos en Siberia o comiéndonos un helado en una playa de Marbella. Ahora bien, si ¿sí la menta está a temperatura ambiente, ¿por qué nuestra boca la percibe como fría? La menta contiene una sustancia llamada mentol, que es capaz de estimular a los receptores del frío. No es que nuestra lengua esté fría, ¡en absoluto! Sin embargo, eso es lo que interpreta nuestro cerebro. Algo parecido sucede con los receptores del calor, cuya activación informa al cerebro de altas subidas de temperatura. La capsaicina, sustancia presente en un gran número de alimentos picantes, activa a estos receptores, haciéndonos creer que la temperatura de nuestra boca está subiendo rápidamente. Nuestro cerebro actuará frente a esta ilusión, haciéndonos sudar e incluso ruborizándonos. En resumen, puedes comer toda la menta y el picante que tú quieras, pero aunque ahora sepas que estas percepciones son ficticias, para tu cerebro seguirán siendo una broma de mal gusto.